Francisco, cuéntenos un poco a qué se dedica la entidad a la que representa. Sí, el CERMI Canaria es una plataforma que engloba ocho organizaciones de la discapacidad, FEAPS, eh, Coordinadora de la Discapacidad, 11, eh, FEAFES, eh, de ahí la memoria que me falla. Bueno, un... <risa> Ocho organizaciones del mundo de la discapacidad y lo que hace la plataforma es la representación legítima de, la, de estas personas que representadas ante los organismos públicos y las instituciones. Muy bien, veo que son ocho sí. entidades de calado. Sí, sí, sí. Luego una institución de calado. ¿Qué valoración tienen de este evento? Bueno, pues la verdad que creemos que eventos como este posibilitan el que nos veamos, el que nos encontremos todo el mundo asociativo, el que veamos los últimos medios en avances tecnológicos para el mundo de la discapacidad y también lo que ha hecho es hacer posible expresar lo que las organizaciones hoy en día están pasando y están soportando, digamos, esta situación que tenemos de retroceso, de crisis, digamos.